Ahora, ¿cómo les iba a decir? Yo compré... Espérate. Esto. Para hacer el truco que ustedes vieron. Este. espérate déjame ver, Este. Vieron?